Hola tal? espero que se encuentren muy bien Aquí en pantalla está apareciendo una plantilla Esa plantilla la tienen que recortar en un cartón Puede ser como este, delgado O puede ser uno más grueso, como el de las cajas de cartón Lo vamos a recortar y lo vamos a marcar de esta manera Como pueden ver, estas son las marcas rositas Y se doblan de esta manera Y la marca azul se dobla de esta manera Así obtenemos nuestro soporte para celular Ahí está una chancla, mi agua Y de esta manera es como nos queda Aquí en pantalla están apareciendo una caja y una aguja. Si sabes qué es lo que vamos a hacer en el próximo video, déjalo acá abajito en los comentarios a ver si adivinas.